Campeones de League of Legends en 10 segundos. Rakan. Cada un rato se pone un escudo. Sasha y Rakan pueden baquear juntos. Tiene una pluma y se cura. Se tira. Tiene dos dashes aliados. Se pone a correr y se sea a todos los enemigos tocados. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribir en los comentarios.